Soy Marcos García y soy director de Mediala Prado. Mediala Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que definimos como un laboratorio ciudadano donde las personas, los ciudadanos pueden participar en el desarrollo de proyectos juntándose con otras personas de perfiles diferentes para poder llevarlos a cabo. Yo creo que una de las grandes fuentes de inspiración es lo que estábamos viendo ya en qué estaba pasando en internet ¿no? durante ya muchos años en, en el que había eh, una serie de plataformas en las que los, eh, los usuarios eh, no eran solo lectores sino que podían implicarse eh, de diversas maneras. Entonces se eh, trastocó un poco ¿no? la división entre productor y receptor o medio consumidor de un, de un producto o de un servicio. ¿no? Y justo yo creo que esa es la, la idea que, que trata de explorar Media Lab Prado, ¿no? este modelo de, de taller, ¿no? de, de juntar a personas que tienen una propuesta con otros potenciales colaboradores que vienen de, de mundos diferentes, eh, pues nos sirvió también de inspiración para, eh, bueno, pues para diseñar el propio, eh, la siguiente etapa ¿no? de, Media Lab, de Media Lab Prado. ¿no? Que, eh, se basa en esa, en esa idea de ofrecer un, un lugar para el encuentro, para la producción y que, bueno, sí que hay una parte expositiva, pero lo que se presenta son los prototipos que se van construyendo en los talleres. Claro, yo creo que uno de los eh, retos en estos momentos es eh, precisamente el de definir cuáles son las competencias de lo que llamamos el ámbito de la cultura. ¿no? Yo creo que en estos momentos eh, se amplían, deberían ampliarse más allá de los sectores tradicionales. Creo que se han privilegiado eh, eh, pues en las políticas y las políticas culturales eh, ciertos ámbitos como por ejemplo el del de arte contemporáneo, las artes visuales. Y sin embargo, pues por ejemplo ha quedado fuera la cultura científica y tecnológica de las políticas culturales. Eso yo creo que tiene, tiene mucho potencial porque yo creo que, la, que, el, que el ámbito de la cultura, precisamente, eh, más que un, un sector, eh, creo que lo podemos definir como un lugar eh, donde eh, se puede experimentar. O sea, donde se pueden hacer cosas que en otros ámbitos. Eh, que, que tiene una rigidez mayor o unas competencias con una responsabilidad determinada, eh, no se puede hacer, y, y en, en el de la cultura sí. O sea, no tanto un sector eh, bien definido, sino como un espacio de confluencia y de interacción entre, entre mundos diferentes. Creo que hablamos de laboratorios ciudadanos precisamente porque son lugares protegidos con unas condiciones especiales donde poder experimentar y experimentar quiere decir poder aprender de, del error. ¿no? Es cierto que hay momentos en los que experimentar puede conllevar ciertos riesgos. ¿no? Entonces, por eso creo que necesitamos lugares donde, donde eso no sea así. Luego también creo que, que o sea, aprender del error es esencial y compartir los errores es, una, es la mejor forma de, de aprendizaje. ¿no? Cada vez que eh, uno busca en Google ¿no? de algo, algo que quiere arreglar en su casa y, y ver que a otros, que otros les ha pasado lo mismo y que te, te van guiando, eh, creo que eso es realmente útil porque además ayuda a construir eh, comunidad. ¿no? Ese es la, el carácter experimental, yo creo que lo, lo relacionaría con, con, con aprender de, de los errores.